Finalmente, lo que nos queda es generar nuestro archivo PDF. ¿Por qué vamos a elegir PDF para imprimir la lámina? Por múltiples motivos. Voy a venir a guardar como y voy a elegir el formato PDF. El primero de ellos es porque PDF me permite incrustar todo lo que hay en el archivo. Aquí yo puedo elegir si va a incrustar tipografías o va a convertir todos los textos en trayecto. Nosotros ya hemos elegido cuáles textos van como trayecto, así es que vamos a dejar incrustar tipografías. Pero además de eso, PDF incrusta todos los insumos de mapa de bits, más allá de que yo los haya vinculado. Entonces me garantiza que el archivo va a ser completo en sí mismo. Además de eso, PDF se va a poder abrir en Acrobat Reader, que como sabemos es un programa gratuito, entonces tenemos eh, altísimas probabilidades de que PDF pueda ser abierto por el impresor. Además, eh, no ocurriría así con SVG, porque necesitaríamos, si llevamos el archivo SVG a imprimir, que en la casa de impresión tengan instalado Inkscape para abrirlo además de eso cuando yo le dé aquí ok el programa me va a haber generado un archivo que se va a imprimir idéntico a lo que yo estoy viendo en pantalla pdf me va a conservar el tamaño y la posición de los objetos no me va a cambiar las tipografías y va a incluir todo lo que tengo vinculado además cuando el año que viene aprendamos a hacer gestión de color, también vamos a ver que PDF me va a poder garantizar la fidelidad del color.